Pues el siguiente punto en este pequeño viaje a través del personal branding es esta herramienta que se llama Linktree. Utilicé anteriormente otras herramientas que se llegaban a confundir con mi página web, lo cual hacía que la página web parecía muy, muy escasa, muy, muy chafilla. Entonces este, me fui para esto, que pues, tal cual, es una acumulación de los vínculos. Si alguien me quiere estoquear, por favor sea bienvenido a mi Linktree, reyes de Dios. Y bueno, aquí tengo mi marca, mi arroba Reyes de Dios. Conócete a ti mismo, conecta corazón y cerebro, construye tu futuro con y a pesar de la automatización y el hashtag Learnability. Y aquí tengo consolidado este, una liga a mi website, una liga al Instagram, otra al podcast, otra al House Club, otra a YouTube, otra al Coffee que se los voy a explicar en breve, eh, a LinkedIn que es probablemente la red social más activa que tengo. Eh, a Calendly para poder agendar una cita, a Telegram para compartir algunas noticias que me interesa y a Twitter que anteriormente era yo tan ávido usuario y ahora lo he dejado tanto. Esto está tan sencillo que de verdad la explicación es en dos palabras. Eh, le pican en el icono inferior que está acá del link tree, en la parte inferior, y pues los va a llevar a loguear su página, este cómo se va a llamar, y se acabó. En eh, la versión gratuita, Ustedes pueden meter links ilimitados. Estos links los pueden llevar, no sé, a un drive con una spreadsheet donde ustedes hagan una encuesta o este, necesiten información de un cliente o sea la solicitud para un seguro. Lo que ustedes compartan de documentos lo pueden hacer a través de estos links. Y pues aquí voy poniendo la actualización. En apariencia, obviamente, pues le ponen eh, pues de qué colorcito y cómo va la cosa. Y en settings, digamos que ya hay unas opciones más, pero como también en apariencia había unas pagables. Aquí este, pues puedes meter servicios de mailing y otro tipo de, de métricas. Y tiene muchas este, opciones, pero pues como ven, la versión pagada cuesta solo $6. Entonces, pues tampoco es una cosa de locos.